Si tengo lo mío, tranquilo mi niño de caso en paz mi compa con río. Le lleno a los míos, solo quiero paz. Si tengo lo mío, tranquilo mi niño de caso en paz mi compa con río. Le lleno a los míos, solo quiero paz. Si tengo lo que, que coma mi niño que no sobre el pan mi compa es limo. No quiero estar vivo si de caso en paz. Si tengo lo que, que vivo si dejo clases, y caminas, y que van a No quiero tu love, no quiero nada Si duermo conmigo, así si sigo el camino y si llego al final. Si se deshacen los pecados, y el fuego del corazón que tanto hace pecar. No tengo razón, y eso más hace mal, no tengo razón. Y Si tengo los kilos, que como a mi niño que no sobre el pan, mi cumbas el limo. No quiero estar vivo si de yo en pan. Si tengo los kilos, que como a mi niño que no sobre el pan, mi cumbas el No quiero estar vivo si de yo en su pan. Me termino de matar, me calmo con el ruido del mar. El oro colgando en su paladar, mi cora quemado, mi cuerpo pasado de clonas de pan Ahogando la Acá, buscando algunas que van que sin demás, Y este cuerpo mortal, alguna que haga daño Y que me cure al final Este cuerpo mortal, que sabe vivir Pero no sabe escribir los un momento Por eso le cuesta cantar Pero me come, me veo la pena y la canción Y mis olas empiezan a creer yeah, yeah, Sigo tranquilo buscando la felicidad Que cuesta ser claro mi con solo quiero paz mi en paz, no quiero tengo los guías. Que coma a mi que no sobre el pan, mi compa No quiero estar vivo así de caso en paz, tengo los Que mi el pan, No quiero estar vivo así de